¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Birley y estamos en la quinta unidad del curso gratuito de Community Manager a través del que te quiero enseñar cómo tú mismo puedes montar un negocio digital como Community Manager desde cero y con una inversión de cero euros. Así lo hice yo y quiero que tú también lo logres. Por eso he creado este curso gratuito en el que te voy a enseñar el paso a paso para que puedas lograrlo. Hoy en esta quinta unidad lo que vamos a ver es cómo montar la estrategia digital como Community Manager. Como ya te dije en anteriores vídeos, los Community managers no improvisamos, sino que trabajamos de forma organizada, planificada y estratégica. Eso es fundamental para que haya resultados en las redes sociales. Si bien nuestra tarea no es generar ventas de forma directa a la empresa no somos comerciales como ya te dije en anteriores ocasiones nuestra tarea sí que es darle visibilidad a esa marca para que todas esas personas que llegan a las redes sociales se conviertan en potenciales clientes por ello es necesario que a la hora de publicar creemos una estrategia de forma anticipada y que todo lo que publiquemos todo lo que compartamos en las redes sociales no sea aleatorio sino que siga esa estrategia Ahora, ¿cuál es esa estrategia que vamos a seguir? Te lo voy a contar ahora enseguida, pero antes quiero invitarte a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de los vídeos. Activa las notificaciones para que te llegue un aviso, me encantará tenerte aquí en mi canal de YouTube no olvides suscribirte porque todas las semanas voy a subir un nuevo vídeo de este curso y de hecho si aún eh, no has visto los anteriores vídeos te invito a que lo hagas, te voy a dejar aquí arriba una tarjetita porque es importante que sigas el paso a paso de este curso para poder lograr el objetivo que tú deseas que es como te dije al principio que puedas montar tu negocio digital como Community Manager totalmente desde cero Ahora sí, dicho esto, voy a contarte cómo vamos a crear esta estrategia en redes sociales para tus clientes. Como te decía anteriormente, en este vídeo quiero enseñarte cómo crear una estrategia digital para tus clientes en las redes sociales y lo primero que tenemos que hacer para ello es saber cuáles son los objetivos que se tienen con las redes sociales, qué es lo que espera el cliente conseguir con esas redes sociales que tú vas a gestionar por él. Entonces, una vez que sepamos bien cuáles son esos objetivos, vamos a poder trazar un plan de social media para saber qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a llevar a cabo esa estrategia para conseguir todo aquello que nos hemos planteado. Evidentemente estos objetivos tienen que ser realistas de nada sirve que tú le preguntes al cliente bueno, ¿qué quieres conseguir? y Que el cliente te diga eh, más ventas o eh, peor que te diga, bueno, mil ventas todos los meses y quiero 20.000 eh, nuevos seguidores cada, cada mes, así porque he contratado un Community Manager y ya está. Eso evidentemente no es algo realista y ahí tú como Community Manager tienes que asesorarlo y indicarle al cliente qué es lo que sí se puede conseguir y cómo se puede conseguir. Yo siempre, y esto te lo recomiendo si estás comenzando con un nuevo cliente, que siempre le indiques que los resultados en marketing no son inmediatos no es cuestión de contrato a un community manager y a la semana me llueven clientes y me en ventas y mi negocio se llena de personas o realmente tengo miles y miles de seguidores cada día, sino que lleva un paso a paso un plan de marketing es algo que vamos a establecer, vamos a Fijar una serie de objetivos, pero siempre estamos mirando a medio y largo plazo. No tenemos que estar apresurados por conseguir resultados instantáneos de forma mágica porque realmente esto no funciona así. ¿Cuál es la estrategia que vamos a seguir en las redes sociales de un cliente? Bueno, lo que yo siempre recomiendo es seguir una estrategia de marketing de contenidos. El marketing de contenidos es la forma en la cual tenemos de aportarle valor a la audiencia, es decir, crear contenido que realmente sea de valor, que las personas valoren, que realmente resuelva los problemas que ellos tienen, las dudas, que los ayude y a través de ese contenido vamos a ir generando una comunidad es decir una serie de seguidores de personas que estén interesadas en lo que estamos compartiendo en las redes sociales que comiencen a interactuar con nosotros nosotros con ellos y que se vayan sintiendo parte de nuestra marca ese es el objetivo que tenemos en las redes sociales y yo creo que esta es la mejor forma que tenemos hoy en día de vender ya como te he dicho anteriormente en otros vídeos no sirve de nada decir bueno este es mi producto esto es lo que tengo para vender si realmente no estás aportando un valor las personas necesitan primero conocerte, saber cuáles son tus valores, que realmente los ayudes, que resuelvas sus dudas, saber que cuentan contigo, que no solamente quieras venderles. Y aunque no lo creas, esto vende mucho más que vender directamente poniendo la foto de tu producto o de tu servicio en las redes sociales y diciendo esto es lo que ofrezco y vale tanto. Seguro que si tú te dedicas, por ejemplo, a, eh, vamos a decir que eres eh, peluquero y pones eh, un post en donde compartes los mejores, eh, los cinco mejores cortes para este invierno, eso vende más que el hecho de que tú digas corte de pelo para damas a 20 euros. Te lo aseguro, porque a las personas como les estás aportando ideas, le estás aportando valor, yo por ejemplo podría mirar y decir bueno, ¿cuál de, de estos cinco cortes me podría quedar mejor? ¿Cuál me puedo hacer? ¿Cómo puedo cambiarme el look? ¡Ay, qué bueno! Quiero cambiar. Lo que sea, podría contactar a esa empresa y preguntarle a dónde atienden, cuándo me cobran, cuándo puedo ir, pedir una cita o lo que sea. Como verás, este tipo de estrategias funcionan mucho, mucho mejor que el vender directamente. Entonces, ¿cómo vamos a crear ese contenido? Bueno, volvemos al inicio. Tenemos que volver a mirar cuáles son nuestros objetivos. Dentro de sus objetivos también tienen que estar los objetivos de venta qué es lo que se va a vender, qué es lo que te decía en el post en donde te hablé, en el post no, perdón, en el vídeo en el que te hablé sobre la estrategia para calendarizar contenidos. Tenemos que saber qué es lo que vamos a vender este mes porque en función de ello vamos a crear el contenido. ¿Por qué? Porque como te dije, no se trata de llegar a un momento y vender algo, sino que hay que ir preparando a la audiencia para que cuando llegue el momento de la venta sí que ya sepan de qué estamos hablando, qué les va a aportar, cómo les va a servir, que entiendan, incluso que sientan la necesidad de comprar eso. Por lo tanto, a la hora de crear nuestra estrategia de contenidos, nuestro plan de contenidos para publicar en las redes sociales, tenemos que saber bien cuál es el contenido que vamos a crear en función de esos objetivos que se tienen de venta y no solamente de venta de SMS, sino también de eh, meses posteriores, por ejemplo, ahora estamos cerca del Black Friday, quizás ya es un buen momento para empezar a preparar a las personas de cara al Black Friday, no estamos tampoco tan lejos de Navidad, también es un buen momento para empezar a hablar de cuestiones que tengan que ver con lo que vas a vender en ese momento, así que en función de ello y en función de los objetivos que tengas es como vas a crear el plan de contenidos, aportando contenido que realmente sea de valor. ¿Cómo puedes saber qué contenido aporta valor? Preguntando, escuchando a tu audiencia. Puedes buscar eh, palabras claves sobre... Eh, lo que tú haces para ver qué es lo que se pregunta a la gente. Mira vídeos en YouTube, busca en Pinterest, puedes buscar en foros, puedes preguntarle incluso a tu audiencia. Utiliza, por ejemplo, las historias en Instagram para preguntar qué es lo que esperan las personas. Si creas un vídeo en YouTube sobre el final, pide que te dejen comentarios, dudas. Mira también qué comentan las personas en perfiles de otras empresas, qué es lo que se preguntan, qué es lo que realmente eh, tienen dudas sobre qué quieren saber. Eh, indaga, pone una cajita dentro de dentro de las historias de Instagram, utiliza las preguntas para preguntar eh, qué es lo que realmente quieren saber, qué les aportaría valor, qué es lo que necesitan, cuáles son sus principales dudas analiza también todo aquello que te escriben tus clientes lo que te preguntan si van a tu tienda todo ello lo puedes transformar en contenido y ayudar a tus clientes a través de las redes sociales de esa forma estarás aportando realmente valor con tu contenido no se trata solamente de publicar lo que tú quieres o lo que tú consideras importante sino de saber qué es lo que realmente tu audiencia se está preguntando ahora ¿Cómo vamos a crear esta estrategia de contenidos? Bueno, tenemos que saber en qué redes sociales vamos a tener presencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer en cada una de ellas? Vamos a suponer que tú quieres estar en Facebook, quieres estar en Instagram, quieres estar en YouTube, quieres tener eh, un artículo para tu blog. Bueno, es momento de definir qué días y en qué horarios vas a publicar en cada una de las redes sociales y cómo vas a organizar el contenido. Yo lo que te recomiendo y lo que yo hago es... Si vas a tener, por ejemplo, un artículo de, de un blog, haz un artículo de blog lo suficientemente extenso para de ahí extraer contenido para las otras redes sociales. No te estoy hablando de duplicar exactamente el mismo contenido. Eso, por favor, no lo hagas porque para mí no funciona. No creo que sea la forma de gestionar una red social como community manager, haciéndolo de forma profesional, así que eso no es lo que te recomiendo, pero sí te recomiendo que aproveches el contenido que generas para extraer distintos tipos y distintos formatos de contenidos para todas las redes sociales. Entonces, si vas a crear un artículo para tu blog, haces un artículo de, por ejemplo, 500 palabras y de ahí sacas una parte de ese contenido para transformarlo en un carrusel, para eh, transformar ese carrusel en un vídeo para YouTube en donde puedes agregar algo más yo siempre trato que cuando voy a contar o compartir, mejor dicho un contenido en varias redes sociales en cada una de ellas haya algo específico, no hago el mismo contenido compartiendo exactamente lo mismo en todas las redes sociales porque si no, para mí no tiene ningún sentido que una persona me siga en YouTube, que luego en mi cuenta de Instagram vea lo mismo y que luego vaya a Facebook y encuentre exactamente lo mismo, sino que le doy motivos a las personas para que me sirvan me sigan, perdón, en todas las redes sociales, de esa forma ellos saben que aunque el contenido de base puede llegar a ser el mismo, en todas las redes van a encontrar algo distinto y van a encontrar una interacción distinta y van a encontrar ese contenido en un lenguaje totalmente distinto porque no es lo mismo hablarle a las personas en Facebook que hablarle a las personas de Instagram que compartir una píldora, por ejemplo, a través de las historias o eh, incluso en el feed también, ¿por qué no?, o que hablar en YouTube. Es totalmente distinto y el lenguaje debes, eh, evidentemente, adaptarlo a cada red social. Ten en cuenta que en cada una de las redes sociales tienes a un público distinto, así que es necesario que también eh, optimices ese mensaje para cada una de las redes sociales que tú tienes eh, dentro de tu estrategia. Entonces, una vez que tienes el contenido que vas a crear, yo lo que te recomiendo es que primero hagas esa lluvia de ideas en donde digas, bueno, estos son los contenidos que voy a crear, que crees ese artículo de base para compartir en tu blog si tienes página web. Si no tienes página web, pues entonces puedes crear las ideas de contenido y por ejemplo hacer un vídeo y sobre ese vídeo extraer el resto de contenido para los carruseles, para los vídeos de GTV también quizás para, para un directo ya sea en YouTube o en Instagram o en Facebook. Y de esa forma vas eh, viendo cómo vas a ir compartiendo el contenido en las distintas plataformas. No es necesario que hagas contenido totalmente distinto para todas las redes sociales. De todas formas, yo sí que trato de que cada red en un momento particular tenga un contenido distinto. Es decir, no es que la misma publicación sale los lunes en cada sitio, sino que también tengo contenidos. Los contenidos que realmente considero que son importantes sí que salen en varias redes, pero... También tengo contenidos específicos para cada una de las redes sociales. Por ejemplo, este vídeo está solamente en YouTube porque considero importante que este contenido esté en YouTube y no es un contenido que extraigo luego, para eh, otras redes sociales sino que trato de traerme el tráfico de otras redes sociales a este canal que eso también es algo importante que tenemos que hacer como community manager yo lo que siempre recomiendo es que además de crear comunidad en las redes sociales también te lleves a las personas a tu campo y cuál es tu, tu campo tu página web tu lista de email marketing entonces todo el contenido que creo lo creo con una llamada a la acción clara para que las personas vayan a seguirme a eh, mi lista, para que formen parte de mi lista, para que vayan a mi página web. Yo lo que trato de potenciar siempre es mi página web. ¿Con qué? Con mi lead magnet, para que se descarguen ese regalo, con eh, los artículos que genero para mi blog, que vayan y que los visiten y que los vean. Entonces me estoy llevando a las personas a un terreno que sí que es propio, que es mío, y que no dependo de las redes sociales y de lo que pueda suceder. El día de mañana una cuenta de Instagram, una cuenta de Facebook o la red social que sea puede desaparecer. Sin embargo, mi web va a seguir siendo mía y si yo tengo todos los correos de esas personas también puedo tener un contacto y una relación mucho más directa. Por eso también es importante que tus publicaciones estén orientadas a llevarte ese tráfico a tu propio terreno. Y eso es trabajar de forma estratégica. Recuerda que es importante que sepas en realidad más que recuerdes que el email marketing es una de las herramientas que mejor funciona a la hora de realizar ventas. Por eso también es tan importante potenciar y generar una buena lista de contactos de las personas de tu comunidad para que en el momento en el que tú quieras hacer acciones de venta puedas comunicarte con ellos a través de su correo, hacerle llegar ese lanzamiento que estás eh, realizando, ese producto, ese nuevo servicio y que puedas contactar con ellos sin ningún tipo de inconvenientes. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos que hacer para establecer esta estrategia? Como te dije al principio, fijar los objetivos, saber qué es lo que vamos a conseguir. Objetivos realistas en donde tú eh, hables con el cliente, le preguntes qué es lo que quiere conseguir y donde tú también puedas asesorarlo y decirle qué es lo que se tiene que hacer para o qué es lo que se quiere conseguir. En función de ello, de, lo que, de esos objetivos, trazamos el plan de marketing. Nos basamos en el marketing de contenidos, creando contenido que realmente aporte valor. ¿Y cómo sabemos que vamos a crear contenido que aporte valor? Interactuando y preguntándole a nuestra audiencia qué es lo que necesita, cuáles son sus dudas y cómo los podemos ayudar. Y transformando todas esas dudas en contenido para publicar en las redes sociales. ¿Cómo publicamos en las redes sociales? Establecemos una frecuencia para cada una de las redes sociales, creamos un contenido de base y a través de ese contenido de base distribuimos en distintos formatos en las redes sociales en las que tenemos presencia, sabiendo que también es necesario adaptar el lenguaje a cada una de las redes sociales que tenemos no es cuestión de compartir exactamente copiar y pegar el mismo contenido en todas las redes sociales sino que es necesario adaptarlo recuerda que cada una de las redes sociales tiene un público en particular y un lenguaje en particular no es lo mismo hablar en linkedin que hablar en youtube entonces tienes que tenerlo en cuenta no olvides siempre realizar llamadas a la acción y derivar todo ese tráfico que llevas a las redes sociales a la página web del cliente. Ahí es donde él tiene el control y el dominio total de todas esas personas que forman parte de su comunidad y a través de las cuales va a poder realizar mejores acciones de ventas con una buena lista de email marketing, con una buena base de datos. Así que ese también es parte del trabajo de un community manager generarle al cliente esa lista si tiene una, una página web y si no la tiene recomendarle que esta es la forma en la que realmente él va a poder convertir y a través de la cual va a poder ver mejores frutos de nuestro trabajo así que espero que este vídeo te haya gustado, sobre todo que te haya servido muchísimo. Si tienes alguna duda ya sabes que me lo puedes dejar aquí en los comentarios y que siempre respondo a cada una de vuestras dudas y también si tienes alguna idea, si quieres que hable sobre alguna temática en particular, también me lo puedes proponer porque siempre escucho todas vuestras peticiones y las transformo en vídeos. Esta es la forma en la que un community manager crea Contenido, escuchando a su audiencia y transformando todas esas dudas en contenidos para aportar valor esto es lo que es hacer marketing de contenidos y espero que lo hayas entendido perfectamente y si no, ya sabes que me puedes compartir tu pregunta no olvides, antes de irte quiero decirte que te suscribes a mi canal porque realmente me hará mucha ilusión tenerte por aquí todos los martes voy a subir un nuevo vídeo de este curso así que espero que lo sigas paso a paso conmigo que te suscribas y que formes parte de esta comunidad y te mando un beso enorme nos vemos el próximo martes chao chau, chau.